Te he traído a un 24 horas. Yo sé que te gustan. Me encantan, me encantan, me encantan. Pero es ¿Pero 24 horas muerta. No, no, no, ¿cómo? eso no me gusta. Es bravo, bravo, 24 horas está guay. Ah, eso sí, eso sí, eso sí me gusta. 24 horas está guay. Va, va, va. Pues. Menos mal, entonces sí. Vamos a darle al tiempo. Para que empiece el 24 te Tengo que decirte una cosa, ¿eh? Porque mi cara ya es kawaii de por sí Vale, Pues te la tienes que cambiar porque yo pienso coger tu cara Porque no, mi no, cara no es kawaii ¿Qué? Sí, pienso coger, y pienso bueno, robarte no, la cara Otra cara kawaii, o sea, si no te voy a ponerme Esta, a ver, esa es bonita no, está, no hay ninguna que tenga una boca como en W Eso me gustaría ¿Dónde están las una, caras? U, U. Una Pero dónde están Ay. las caras? Las caras están en las caras, en el muñequito rojo A la derecha de todo En el muñequito rojo, ahí está ya las encontré Sí, yo te voy a robar la cara ¿Qué? Ay, sí, Mira, hay una yo que... ¿En serio? Sí <ríe> No te ve nada kawaii Es horrible a, a ver Pon él, ¿eh? A ver, ver kawaii es, kawaii sí, pero me parece que no me la voy a dejar, eh me Mira, mami Me parece que es... no, no da Va, venga Podemos tener la misma cara Así queda más cute ¡Ah! qué miedo! ¿Por qué? Oh, no, por favor, Lina, no te pongas eso. Parece que me vas a comer. Esto sí no tiene. Este esto sí es, como sí un, es un kawaii. Cubrebocas. Yo te sí. doy ahí la idea por si querés. Mira estos corazoncitos. Yo quiero esto. Oh. Vale, tenemos que vestirnos. Yo digo, kawaii es como rosa palo, ¿no? Y diría yo. Tranquilo. A ver, o colores pastel. Yo lo veo como colorcitos pastel, lo kawaii. Soy yo Barbie, ¿no? <risa> Mira, esto por ejemplo me parece súper oh, kawaii. sí es. O Ese sea, es ahora color. mismo de las dos será más kawaii. Porque yo voy terrorífica porque Mira, cambiando. este sí, pantalón, pantalón es, es kawaii. Este sí pantalón voy. es muy kawaii. Pero no sí me gusta la camiseta. ¿Sí? ¿No? No, no me Bueno, convence. a ver, es que esa como demasiado rosa. Oh, de las brands, Lina, yo amaba las brands. Ya ya te quedas con ese, ¿no? Sí, creo que sí, pero no sé si es kawaii. ¿Tú crees que es lo suficientemente kawaii? ¿O esto no es más kawaii? Pero creo que sí. Ese, ese está muy lugar. lindo, tengo que. Sí, este es como más, diría yo, ¿no? Más, sí, sí, ya me quedo con el Me Estoy sacando este. los accesorios. Vale, voy con ya el ya pelo. Fue, bueno, no, no. El vale. pelo, yo el me voy El pelo, pelo más kawaii. guay. sí. A ver, no, por favor, no te dejes eso. Con todo el amor del mundo, no te dejes eso. Pero ahora parezco K-Pop. Espera, esto no es. Bueno, espera, las K-Pop son kawaii. Sí, para, yo voy a ponerme de qué color me puedo poner. Creo que vestir me voy a vestir como más. Si vos vas de rosa, me voy a Ajá. poner celeste kawaii. Lina, ahora, es que nos faltan de cambios los vaqueros. Vas muy kawaii. Sí, la verdad que sí. Lo acaba kawaii. de pensar, ¿eh? Y me voy a poner alguna, alguna que otra. Algún accesorio. Yo lo que no encuentro es un peinado que me guste y yo diga kawaii ¿No? No. A lo mejor hay este... muchos eh, este me este? gusta mm. me gusta, me gusta, Ay, morita. hay morita hay un gatito oh, sí, hay un gatito hay un que gato tuvieras, morita niña. mira este es el más kawaii mm. La verdad que está lindo Al final vas toda de rosa No puedo evitarlo, me nace solo Mira, voy a poner Como algo que, que ir, no, no es rosa. Tico, El rosa te llama Claro, me voy a poner el conejito este O oh, no, mejor una mochila de osito ¿No? Una mochila de osito os, No, esta ¿Ya encontraste? <ríe> Adivina de qué colores Déjame pensar Rosa Bueno <ríe> <ríe> <ríe> encontré Por otra, favor, ya pero... ¿O sea, 24 horas rosa esto <risa> El rosito. trajiste engañada. engañada El rosa guay. guay. A ver ah, sí va. lo vio, pero... Vamos a buscar un gatito Pero me trajiste engañada Bueno, un gatito, una mascota Ahora no me salen mascotas vamos <risa> arreglate. Listo, yo estoy lista <risa> No veo lo que estoy dando en el porque no me carga Y mira lo que me ha salido, Link. Te pusiste al gato tiburón <risa> ¿Qué es esto? A ver. ay, mira un seguro. osito! Está re lindo, eh, está, está muy lindo. Está, yo lo está. dejaría. Tiene orejas y yo también. Vale, ya estamos kawaiis. Kawaiis a tope. Pero muy kawaii. Ahora necesitamos un auto Oche, kawaii. kawaii. A, ¿A ver, kawaii? las bici son muy kawaii. Pero yo ir en bici. O sea, yo soy muy vaga ir en bici. También están estas motitos que están lindas. Es verdad. Sí. Tienes todo. No, es con el color adecuado. A ver, para cambiarle voy a poner un verde agüita. Que me parece como tipo también kawaii. Mira. Además te pega. Ok, va. Voy a sacar yo mi moto. ¿Viste? Ah, ¿que ¿de qué color lo vas a poner, adivino Rosa? No, pero no, el mira. amarillo con, con tu camiseta. Es verdad, mira, se queda amarillo. Amarillo pega. Ok, necesitamos Somos... ponernos una casa. Somos las motoristas más vistas. <risa> <risa> me <Mola mucho. risa> subo la ¿Para dónde mucho. vamos acá, no? A la casa, a la mejor a casa. ¡Ah, me muero! Uh, sí, sí, sí, sí. Ya que estamos. Okay. ¿Dirías que ¿dónde, dónde, tú que sabes más de esto? ¿Dónde dirías que la casa es más kawaii? ¿De estas que dan aquí o de las a que ver. dan... Abajo. Hay, depende, porque hay algunas que están buenas allá sí, sí, sí. y esta también. Mira, por ejemplo, esta eh, hay una que a es la ver. de madera que se puede convertir en kawaii. Esta no lo sé, lo puedo probar. Pero esta tiene un togán, está linda. O sea que ay, me caí, me caí a la abuela. <risa> Ahí sí, hay una escalera, ahí hay una escalera atrás. Ahí está, ahí está. Ok, voy a ver de cambiarle el color. A ver qué pasa. ¿qué color la pongo? Es que esta es como más de ricachona, ¿no? O sea, tan kawaii, kawaii. Aunque okay, no sé cómo sería una casa kawaii. Así es como violetita. Ah, bueno, violetita es kawaii. Por dentro está lindo. Ah. Pero si no, la que podemos poner es esta. Mira, vení. A ver. Acá, en las aquí. casas comunes. Eh, lo vas a poner vos. En las casas comunes hay una que es como de maderita. Que qué tiene maderita. como dos pisos. De maderita espera, si las no, te las te las no las tengo memorizadas Entonces Maderita eh, eh, Dos pisos eh, sí, tienen, Es que como marroncita Creo Si no me equivoco de las ¿Tiene una estrellita? de las que tiene una estrellita? Ni idea Vos pone la que te parezca Hay ¿Sí? como Es que muchas. no es más fácil Que pongas la que te guste De dos pisos de madera A lo mejor dices esta A ver. Creo que no es esta No, no es esa Pero esto no, es, es, es una... Pero esto parece cementerio No, no, no Espérate No, esto es una panadería Esto no. le puedes cambiar el color y te queda el color que quieras, una panadería. No, pero puedes no hacer me donas? gusta. A ver, espérate. Bueno, compartimos las donas, ¿eh? Pero no, no Yo quiero donas, pero no, no me gusta esta casa. Prefiero comprar las donas. No hacerlas. Ajá. Mira, esta, la más colorida. Me parece. Bien. ¡Ay, la guardería! <risa> la más colorida. Que encontré literal Ah, claro, pero no es una bien, casa, bien. es una guardería ¿Desde cuándo se puede hacer esto en Brookhaven? Yo no lo eh, sabía es, no sé, como meses. Bueno, sí, yo tu... realmente también es casa O sea, tiene las cosas básicas Tiene una cocina, tiene baño Y arriba tiene habitación, o sea sí. que realmente También es una casa Si yo tuviera que hacer una casa, tardaría mucho en elegirla Mira, sí y ahora la gasté se queda esta. Era esta, no. No, pero está bien. Pero se queda voy esta. Tendría el color a esta. Le vas a poner el mismo que elegiste tú, violetita. Ah, Muy lindo. Vamos a dar habitaciones. Sí. Me pido, Buena me, me quedo con esta. Sí, es la única habitación, pero me quedo esta. No, acá hay otra, mira. A ver. Ah, somos compis con de cuarto. Mira, Yo tengo baño y vos no. Mira, yo tengo jacuzzi. No. ¿A que te bañeo? No. No, no. No. <ríe> no, no sabes por qué no te no, voy a mira, bañar? Porque tengo una dona para darte Y por eso Gracias Quiero comprar cosas kawaii Lina, vamos al centro Ok, vamos espera ¿Dónde están nuestras motos? Perdíme. Estaban en tu casa Están allí Bueno, mira Ya está Podrías venir a la mía Si no, ¿eh? ahí es Está No noche ¡Ah! Pensé que acá estaba no. la bajada No está yo la bajada no, Yo casi te sigo, Lina Claro. No. ¡Ah! Que me he puesto? el no sé. estoy bien Caí de pie Ah, bueno, bien Como los gatos Claro Ahí vamos Ok, al centro, pero, ¿qué vamos a comprar? Ah, no. Cosas kawaii ah, El helado todo. es kawaii ¿Tiene la, El helado tiene colores kawaii, por ejemplo A ver, el, el, el, el de blue gum es kawaii Y el de... este es el más kawaii Sí, ese también, ¿eh? day. Yo creo day. que este, este también Sí, sí, sí, sí el de, Ese no es nuestro helado favorito, menta con chocolate Me encanta la menta con chocolate, pero este fan, está fan mal, ¿eh? rico, está muy rico Lina, ¿sabes qué? Creo que es hora ¿Eh? de hacernos también un corte de pelo kawaii ¿En serio? No, un corte de pelo no, ¿por okay. porque ya... Ya, ya tenemos un pelo nuevo. Pero sí que me quiero teñir. Digo, la, las Ok, kawaiians. A ver de qué color. Espera, si una persona es kawaii, se puede decir que es kawaii. La verdad, nunca me planteé el término. A ver de qué color te vas a teñir. Mira que kawaii. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! Sí, combina con mi moto. Te llevo de viaje. Vení. ¡Es verdad. No me había fijado. Eso. Comiendo el, agua, Uy. el ¡Uy! sí, de noche! ¿A dónde sí, vamos? Nada. Vamos a la discoteca kawaii! Creo que no hay. No, y creo que abre mucho más tarde, ¿eh? O sea, y sí, no es no kawaii, es simplemente la discoteca. Lina, ¿cuál dirías que es el sitio más kawaii de todo Brookhaven? Yo creo, creo que por colores, la heladería. La, pero ya hemos Porque estado. además, pensá que acá, claro, bueno, pero vos me preguntaste cuál era el más kawaii. No que si ya habíamos estado o no. Pero a ver claro. si te puedo llevar por el otro, por la otra calle. A ver, a ver qué hay. Porque capaz hay algo interesante. Voy a ver en ¿Eh? el inventario o si sea, hay algo kawaii. De verdad de la buena. Hay una tarta, un pastel. Esto es algo donde hacer Pero en el stand. Sí. Ah, sí, para. Ela, ela, ela, ela. Hay algo muy kawaii. ¿Qué? Ela. Pero. ¡Oh! Una. El de la voz. Espera, espera, espera, este mundo además deberíamos ponerlo de un color kawaii Voy a para, para, no solo eso Ay, qué rico ¡Oh! Ya está, me has ganado para siempre, quiero el rosa Ok, agárratelo Pero además, porque... además tampoco te lo pago Eh, pero, pero eso, eh, eso es, eso es una ladrona, vení para acá, vení para acá ah, venga, no te canso. pago, te pago, toma te ver, pago, tú. aunque el dinero no está guay, ¿eh? no Bueno, pero no importa. Mira, el espera. Dinero, dinero. Ahí coge el dinero. No, espera, quiero, quiero tirarlo porque no lo tiro. Ah. Toma el dinero. ¡Toma dinero! agarré! Vas, vas tirando billetes por el camino. Uy, un globo ¿Qué querés hacer? Está guay. ¿Verdad? Sí. A ver, estoy mm. oh, yendo para el lado de casa, ¿eh? Porque no sé para dónde ir. Me estás llevando a dormir. Yo no sé. Mira, toma esto. Te lo doy. Ay, no me he dejado. ¿Qué? Dar, Pero mira, toma. tengo un regalito para vos. ¡Oh! Sí, me gusta. Aquí tengo un regalito para vos. Me siento en tu mesa, porque por qué no Ajá. y te voy a dar algo que creo que te va a gustar mucho. Aunque Ajá. no sea tu cumpleaños. Es una torta kawaii, si quiero. ¡Si quiero! Quiero un Para casito. vos. Pues me complicada. la como entera, Me la aplasto, mira. No, la torta, no he diseñada para eso Que ya son las 10 de la noche Lina, es hora de ir a dormir kawaii Ok, pero dame los permisos, si no, no puedo dormir Sí, sí, sí, espérate, los doy en un segundo ¿Cómo era que se daba? Te toco a ti, ahí está ¡Hey! sí. ¡No <risa> <puede> ser, <risa> Hasta mañana